¿cuál es el precio de los planos? ¿Cuánto tengo que pagar por los planos de esa casa o de su apartamento? ¿Cuáles son las tarifas realmente? Y ahí es muy importante irnos a la raíz que dice el Estado, que dice el Ayuntamiento, que dice Obras Públicas, que dice el Colegio de Arquitectos en función a la ley. El CODIA es la institución que maneja estas tarifas. Y para el tema residencial ha pautado unos porcentajes derivados de los costos directos del proyecto. ¿Qué es eso, Calderón, los costos directos del proyecto? Cada vez que tenemos un proyecto que vamos a desarrollar, pues vamos a tener un insumos que son de materiales, ¿correcto? Y también mano de obra. En estos dos costos, pues entonces se va a diluir el precio del proyecto. Si el precio estimado del proyecto son 100 pesos, ¿ok? Estamos diciendo que son 100 pesos, por ejemplo. Entonces, esos es 100 pesos. El 2% es para el tema anteproyecto. Aquí vamos a ver todo el tema de ayuntamiento. Vamos a presentar en ayuntamiento un anteproyecto que va a contener los planos arquitectónicos, las sesiones, las elevaciones, las plantas dimensionadas, la ubicación. Este es el Core del, del, del proyecto, ¿cómo se verá ese, esa casa? ¿Cómo se verá estos este apartamentos? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder dividir el este y aprovechar al 100%? ¿Cómo va a ser ese concepto? Entonces, esto es lo que se llama anteproyecto. Y quiere decir que si el anteproyecto es un 2% de cada 100 pesos que se gaste en material y mano de obra, según la ley de República Dominicana, pues vamos a tener un 2%. O sea, dígase que el anteproyecto va a costar. 2 pesos, de 200, dos pesos, después de ahí vamos a, vamos a pasar al tema proyecto ejecutivo, esta parte del proyecto ejecutivo es todos los planos para la construcción y desarrollo del proyecto, dígase los planos estructurales, los planos sanitarios, los planos de drenaje, los cruces de ingeniería, la parte eléctrica, la parte mecánica, la curva de nivel, la parte de la cafetería, de las cocinas de los baños, y todo, todo lo necesario para poder construir el proyecto sin lugar a equivocarse. Es muy importante que aquí también veamos el tema del estudio técnico del suelo, porque esta información la va a solicitar obras públicas. Obras públicas va a regir todo el tema de seguridad de la edificación, de seguridad en aspecto de estructura en función del suelo, también la parte eléctrica como la parte de los servicios, puede ser hasta el gas y la parte mecánica. Entonces, Obras públicas, decida que todo el proyecto vaya en función a la normativa de construcción de esa zona, que son diferentes en Punta Cana, en Santiago, en Bájaro, en Santo Domingo, en Maní, en cada sitio. Depende del tipo de suelo. Por ejemplo, eh, eh, vamos a hablar un poquito de la parte sísmica. En Santo Domingo, eh, vamos a poner lo que es 0.25, el ritmo sísmico. Pero allá arriba, en Puerto Plata, es 0.75. O sea, que la estructura allá arriba va a ser mucho más fuerte que aquí abajo. Por eso se regula aquí el proyecto ejecutivo. Ya luego, entendiendo eso, estamos diciendo... Que de cada 100 pesos que se gaten en material y mano de obra, del proyecto ejecutivo vamos a usar 4 pesos, o sea que el proyecto ejecutivo va a costar aquí 4 pesos. ¿okay? Toda la participación del arquitecto o de la empresa que esté llevando hacia adelante el proyecto, el involucramiento de esa parte, va a tener un 2% y un 4%. Esto es para el tema de ayuntamiento, esto es para el tema de la